Continuando con el módulo de dispositivos electrónicos de potencia, vamos a hablar del tema 2, interruptores, diodos y tiristores. Comencemos. El rendimiento de un interruptor de potencia se mide normalmente por su característica estática y dinámica. Un interruptor ideal debe tener las siguientes características, capacidad de tensión de bloqueo infinito. Cero circulación de corriente mientras el interruptor está apagado. Capacidad de corriente infinita cuando está encendido. Caída de tensión igual a cero mientras conduce. Capacidad de pérdidas de conmutación y conducción igual a cero. Y operar en cualquier frecuencia de conmutación. Entonces estas son las características que debería tener un, un interruptor ideal. Vemos que los dispositivos no son ideales del todo, pero cuando comparamos los distintos niveles de tensión y de corriente que ellos manejan, sus pérdidas se pueden considerar casi ideales, pues son menores del 1%. ¿Qué características estáticas tienen los semiconductores? Vemos la de bloqueo, la de conducción, pueden tener conducción unipolar de tensión y de corriente, como es en este caso, unipolar en corriente, y reversa en tensión, solamente un sentido en tensión, unipolar en corriente, bipolar en tensión, bipolar en corriente, unipolar en tensión, bipolar en corriente, bipolar en tensión. De acuerdo a su esquema de encendido, pueden tener encendido espontáneo, es decir, no se controla el encendido, pueden tener Apagado espontáneo, como es el caso de los diodos, que encienden cuando se supera la tensión de ruptura y apagan cuando la corriente pasa por cero. Pueden tener control de encendido, como los tiristores. Pueden tener control de apagado, como los tiristores autodesactivables y los transistores. Y pueden tener control de encendido y apagado, los transistores y los GTO o tiristores autodesactivables. Entonces vamos a ver cada uno de los dispositivos y tengamos en mente siempre esas características de los, de los, de los interruptores estáticos y de su control de encendido que nos va a permitir clasificar cada uno. El diodo está compuesto por una juntura NP, donde para su conducción se requiere que la tensión anodocato entre sus extremos supere una tensión de ruptura. En el caso de silicio, para baja potencia es 0,7, en el caso de germanio 03, en el caso de potencia, los órdenes de la tensión de ruptura datan de un voltio. Es decir, el diodo no tiene control de encendido ni control de apagado, porque el encendido depende de la tensión anodo nodo cátodo, que va a ser función de la fuente, y el de apagado depende que la corriente por el dispositivo pase por cero, y eso va a ser función de la carga. Entonces aquí tenemos el esquema como semiconductor. Una foto de alguno de los dispositivos, algunos de los encapsulados que tenemos... Y tenemos su curva real. En su curva real tenemos que el dispositivo empieza a conducir después de una tensión de ruptura, está del orden de un voltio, y conduce mediante una característica que tiene una pendiente que corresponde a la resistencia dinámica o resistencia C. Por otro lado, el dispositivo en reverso tiene lo que se conoce como zona de avalancha. Esa zona de avalancha se encuentra alrededor de unas 30-50 veces la tensión nominal. En el caso de un diodo, la tensión de ruptura es un voltio. Si tenemos dispositivos que manejan el orden de los kilovoltios, un voltio se puede considerar ideal. La tensión de ruptura estar en 30 50 veces. La tensión nominal para dispositivos que manejan un kilovoltio, estaríamos hablando de 30 50 kilovoltios. Eso origina que antes que el dispositivo entre en su avalancha, en el aire circula la chispa eléctrica o el aire se ioniza. Recuerden que el aire es para ionizarse. Requiere de 30 kilovoltios por centímetro. Es decir, que antes de llegar a la zona de avalancha, se va a producir una descarga entre los terminales de ano de cátodo por el aire. Eso hace que nosotros consideremos el dispositivo como una característica ideal donde, para cero tensión, ya hay conducción y el e nunca alcanza la zona de avalancha. En este cuadro vemos algunos de los dispositivos que encontramos en el mercado. Los de uso general pueden estar en los 50, de los 5 kilovoltios. 5 kiloamperes, los Scotty pueden estar en el orden de los 150 voltios y los 80 amperes. Fíjense que más aún cabe la característica que para un voltio esto es ideal completamente. Los tiristores o el SCR... Cuentan con tres junturas, su condición de encendido es tensión anodocátodo positiva y un pulso de compuerta de al menos 20 mA por el gay. Vemos su característica como semiconductor, la tensión anodocátodo polariza las dos junturas externas y la polarización de la juntura interna depende del pulso de compuerta gay. Un tiristor se puede construir a partir de dos transistores BJT, un PNP y un NPN. Entonces esto me da las dos características que vemos en el dispositivo. Esta es la construcción física con dos componentes. Una foto de los distintos frames de encapsulado que pueden tener los tiristores. La característica. la característica es la misma del tiene una zona de avalancha en el orden de 30 a 50 veces la tensión nominal. Y el dispositivo permanece en bloqueo hasta tanto no aparezca el pulso de compuerta y la tensión cátodo supere la tensión del punto de ruptura o el VTO. Si vemos la característica ideal es una componente que tiene control de encendido. Más su apagado es de forma natural, puesto que apaga cuando la corriente pase por cero, que es el que me permite despolarizar las junturas. Dispositivos que encontramos en el mercado, de bloqueo inverso, hasta 6 kV y 6 kA, los GAC, que por ejemplo son los que utiliza el metro de Caracas, 1.2 kV, 400 A, y los fototiristores, que en vez de tener gay, por encendido de corrientes, por encendido de lumínico, se utilizan para instalaciones de HVDC donde se superan los 6 kV y el 1.5 kA que requieren arreglos serie paralelo. Entonces se utiliza el encendido óptico para poder facilitar el encendido de todas las componentes al mismo tiempo. El triax no es más que dos componentes o dos tiristores en antiparalelo. Eso me permite dar esa característica de conducción al semiciclo positivo y al semiciclo negativo. Se prefieren que estén construidos bajo la misma pastilla de silicio para que las características sean iguales y se requiera un solo circuito de control para el encendido de ambas componentes. Fabricarlo con dos dispositivos por separado implica que pueden haber pequeñas discrepancias entre la característica de los dos semiciclos. Vemos la característica real, es la misma del tiristor, lo único que se confiere para los dos semiciclos y la característica ideal, donde hay con... Hay conducción dependiendo del pulso de disparo y la tensión de ruptura debe ser superior a la tensión La tensión anorcátero superior a la tensión de ruptura. El TRIA es también conocido como reloj de estado sólido, se utiliza para el control de luminarias, control de motores, pero eso lo vamos a ver en otros temas y en otros módulos. En el mercado se consigue un TRIAX hasta el orden de 1.2 kV y 300A. La siguiente familia evolucionó de los tiristores, lo que se conocen como tiristores autodesactivables, que son tiristores con, con control de encendido y de apagado. Entonces tenemos distintas familias de acuerdo a cómo es el encendido. La primera es el GTO, que tiene encendido igual que el tiristor, tensión anodocato mayor que la de ruptura y pulso de compuerta de 20 A, pero la condición de apagado es un 10% de la corriente que circula. Tenemos el GST, que trabaja con un MOSFET para poder realizar el proceso de encendido y apagado, y básicamente enciende y apaga con pulsos de tensión. El MCTO, el MTO, perdón, que tiene el mismo principio de funcionamiento, funciona a través de distintos componentes para lograr encendido y apagado por tensión, el SIC, que también utiliza FEC para el proceso de encendido y de apagado, y finalmente el ETO todo esto tiene todo lo que diferencian es en el proceso de cómo encienden y cómo apagan el MCT que se basa en tecnología de BJT entonces su, su característica es la misma la de un diodo tensión de ruptura permanezco en bloqueo hasta que no doy pulso de encendido, bien sea en tensión o bien sea en corriente, depender de la componente y apago si doy pulso de encendido en, en el gate de apagado o invierto la polaridad en el caso de los a tiristores que encienden con tensión entonces vamos a tener una característica que tiene control de encendido y control de apagado entonces vemos que los diodos y los tiristores evolucionan desde componentes sin control como son los diodos para encendido y apagado componentes con control de encendido que son los tiristores y los tria, y componentes con control de encendido y apagado que son los tiristores autodesactivables tenemos que los GTO trabajan hasta 4 kV y 4 kA. Fíjense que los si manejan 4 kV y 2.2 kA. Tenemos que el MCT trabaja 4.5 kV pero fíjense que maneja simplemente 250A. Entonces dependiendo de la característica del componente vamos a tener que poder manejar más o menos corriente o más o menos tensión a distintas frecuencias y eso va a depender de cómo yo quiero hacer el control de encendido y apagado obviamente cambiar de una tecnología a otra dentro del mismo marco va a implicar una diferencia de costos y recordemos que las aplicaciones deben ser lo más económicas posibles para ser atractivas comercialmente entonces con esto hemos terminado el módulo de tiristores autodesactivables Gracias por su atención y los, con, y los invitamos a seguir con los siguientes módulos.